¡Lo siento, No, Me no, que hayas llegado ¿Es que la no, no, era él. Era mi saludos Amigos bienvenidos el programa es de Arturo Espectral 3014, soy yo Anfrion Sebastiano ¿Querés decirme se va o Arturo? O oh, pero está bien hoy oh, la transmitimos en vivo para ustedes un Tops, no es un Tops común sino esto es top 5 videojuegos de Resident Evil de su historia distinta, en mi persona espero que bueno por favor, mira este video muchas gracias por escuchar, ahora mismo comenzamos el video número 5 Resident Evil 2 Remake argumento puesto que se realizaron Cambios, ya no existen diferencias importantes en cuanto a argumento si el jugador elige las opciones de Claire, primer escenario y León, dos escenario. Sin embargo, se mantendrá esa línea como la canónica efectos de enumerar los sucesos acontecidos en la trama del juego. Raccoon City, una ciudad industrial en el corazón de América, y el destino de Claire Redfield. A lomo de su moto, Claire solo tiene un objetivo encontrar a su hermano mayor, Chris, quien parece haberse desvanecido de la faz de la Tierra hace unas semanas. La lluvia empapa su ropa y una extraña sensación se apodera de ella. Es el presentimiento de que algo está a punto de tomar forma, delante de sus propios ojos. Narrador al comienzo de la aventura de Claire Raccoon City, una ciudad industrial en el corazón de América, la cual Leon S. Kennedy ha jurado proteger y servir. Conforme avanza hacia su nuevo empleo, las tenues luces de una gasolinera llaman la atención del polinovato, la casualidad quiere que haga una última parada y tropiece de lleno con una horrible realidad. Narrador al comienzo de la aventura de León. La trama del juego comienza con la llegada de Claire y León a la ciudad, con la intención de dirigirse a la estación de policía, Claire en búsqueda de su hermano, León para unirse a la policía. En el camino, ellos se ven forzados a separarse para reencontrarse en la comisaría. En ese lugar, tras conocer la horrible realidad, y al no encontrar a prácticamente nadie con vida, se verán forzados a escapar de la ciudad. Durante dicho escape, ellos conocerán las atrocidades creadas por Umbrella y sus científicos, y se verán cara a cara con una de las creaciones más horribles conocidas por el hombre. Punto número 4 Resident Evil 3 Nemesis Remake Argumento Raccoon City se convierte en un caos por un apocalipsis zombie causada por un brote de virus T. El 28 de septiembre de 1998, la ex miembro del Servicio Especial de Tácticas y Rescate, Stars, Gilberto, Valentine, es atacada en su departamento por una arma biológica inteligente conocida como Nemesis, que intenta matarla a ella y a todos los miembros restantes de Stars 4. Al escapar del edificio, se encuentra con Brad Vickers, piloto de helicóptero del equipo Alpa de Stars, que le sugiere que es hora de escapar de la ciudad, pero durante su fuga, Brad termina mordido por zombies mientras intenta salvar a Hill. Después de otro encuentro con Nemesis, es salvada por el mercenario de Lux, Carlos Oliveira. Carlos y su grupo de mercenarios sobrevivientes, el comandante de sección Mikhail Víctor, el experto en informática Tirel Patrick y el ex-espetsnaz Nichole Hinováev, han tomado refugio en una estación de metro cercana con la intención de usar un tren para evacuar varios ciudadanos que han rescatado, pero dicho tren no puede avanzar debido a escombros en el túnel y falta de corriente eléctrica. Gil se ofrece a reactivar la corriente mientras Mikael le ordena a Carlos despejar el túnel punto después de sobrevivir a varios encuentros con Nemesis, Gil logra reactivar la corriente del metro y volver a la estación para continuar con su escape. Estando listos para partir, Mikael le ordena a Carlos y Tyrell buscar y encontrar en la comisaría al doctor Nathaniel Bard, un científico de Umbrella que podría saber cómo hacer una vacuna para el virus T y salvar a la ciudad. Cuando Gil, Nichola y Mikhail salen en el tren, Mikhail expresa sus sospechas hacia Nicholai sobre cómo su pelotón fue emboscado por zombies y solo él sobrevivió. Avanzando por las vías, Nemesis ataca de repente el tren y mata a los civiles. Para escapar ileso, Michola y deja encerrados a Gil y Mikael en el vagón contiguo, el monstruo, sin más opción, Gil se prepara para combatir, pero Mikael le pide que se abstenga y este es empalado por un tentáculo de Nemesis. Estando cara a cara con el mutante, Mikael se autoinmola con un bloque de C4, haciendo que el tren se descarrile y Gil pierda el conocimiento. Carlos y Tyrell se desplazan a la comisaría en búsqueda de Bart, quien supuestamente se encuentra en la oficina de Stars. Al llegar a la puerta principal, se topan con el teniente de la policía de Raccoon City, Marvin Branagh, quien está a punto de matar a Brad, que está casi zombificado, pero en un momento de duda, Brad lo muerde en el abdomen y este huye hacia la comisaría. Carlos se encarga de eliminar a Brad mientras Tyrell fuerza la cerradura de la puerta. Al llegar a la oficina de Stars, se dan cuenta de que Var no está ahí, y en un mensaje pregrabado en una computadora, el doctor indica que se está refugiando en el hospital Spencer Memorial y pide que lo rescaten. Mientras Tirel rastrea la ubicación de Bar, Gil llama a Carlos, informándole de lo sucedido en el metro, pero de repente, Nemesis sale de los túneles envuelto en llamas, cayendo al río y luego atacando a Gil frente a la torre del reloj de Saint Michael aun con mutaciones mayores que convirtieron a Nemesis en una gigantesca bestia cuadrúpeda, Gil logra derrotarlo otra vez, mientras la policía abandona la plaza, Nemesis vuelve a despertar y la infecta con el virus, lo que la hace caer inconsciente. Carlos encuentra a Gil aproximadamente medio día después y la lleva al hospital Spencer Memorial, donde Tyrell ha confirmado la ubicación de Bart. Carlos se abre paso por el hospital infestado de zombies y un ter, solo para descubrir que Bart ha sido asesinado de un tiro a la cabeza. Él ve un video de Bart confesando que el virus te fue creado por Umbrella, y a pesar de que Umbrella lo contrató para desarrollar la vacuna, Umbrella ahora quiere matarlo y eliminar todos los rastros de la existencia del virus. Carlos recupera la vacuna y se la administra a Gil. Tyrell llega al hospital y se dan cuenta de que el gobierno de Estados Unidos planea destruir Raccoon City en un ataque nuclear para erradicar la enfermedad. Carlos viaja al laboratorio Nest 2 debajo del hospital para encontrar más vacunas, mientras Tyrell intenta contactar a quien sea que pueda para intentar detener el lanzamiento. Gil se despierta el día del ataque, el 1 de octubre, y persigue a Carlos hacia Nest 2 se encuentra con Nicholai, quien se revela como un supervisor contratado por un breya para observar y recopilar datos de combate de varias armas biológicas, incluida Nemesis. Nemesis vuelve y mata a Tyrell, continuando su caza a Gil por todo el laboratorio. Gil logra sintetizar una vacuna, pero un encuentro con Nemesis hace que Nicholai se la robe cuando la deja para luchar contra el monstruo. Después de recibir un baño de ácido especial, Némesis muta aún más, y Gil usa un camión de rieles experimental para finalmente eliminar a Némesis para siempre. En el helipuerto del hospital, Nichola y desarma a Gil y destruye la vacuna, reconociendo que no le importa el destino de la ciudad mientras le paguen por ocultar la participación de un breya. Carlos interviene y refrena a Nichola y el tiempo suficiente para que Gil le dispare y lo incapacite. Cuando se le interroga sobre para quién trabaja, dice que le dirá y le pagará lo que sea si sobrevive. Molesta por su avaricia, Gil recupera el contenedor destruido de la vacuna y escapa de la ciudad con Carlos en helicóptero, abandonando a Nicholai. La ciudad es destruida por el misil, y Gil promete derribar a Umbrella. En una escena posterior a los créditos, una persona desconocida toma el contendor de la vacuna en su departamento. Punto Número 3 Resident Evil 4 Argumento Resident Evil 4 cuenta con un personaje principal llamado Leon S. Kennedy. Este es el principal protagonista masculino controlable de la franquicia debido a su popularidad dicho esto por el mismo Shinji Mikami. Apareció por primera vez en Resident Evil 2 luego de asistir a su primer día de trabajo en la estación de policía de Raccoon City, pero al llegar es atacado por zombies que intentan asesinarlo, rápidamente escapa de la ciudad junto con otros supervivientes antes de que fuera destruida por un misil nuclear. Su misión en esta entrega es rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos que ha sido secuestrada por una misteriosa organización llamada Los Iluminados. En el transcurso de la historia es ayudado por Ingrid Umigan a través de una radio, ella le brinda consejos y algunos datos en todo el juego. En las primeras dos entregas de la franquicia, era posible elegir entre dos personajes para jugar desde el comienzo de una partida principal, lo que permitía ver la historia desde diferentes puntos de vista. Resident Evil 4 cuenta solamente con un protagonista. Sin embargo, la versión de PlayStation 2 añade un segundo personaje controlable, Ada Wong, que solo aparece en un minijuego desbloqueable. Ella trabaja para una misteriosa organización, y su misión es robar una muestra de las plagas que está en manos de Sadler y Luis Será. Este último era investigador de Sadler y se encuentra con León. En el transcurso de la historia aparece Alberto Esquer, un ex miembro de Stars, desenmascarado en el primer juego por trabajar en secreto para la corporación Umbrella, de la cual es presidente con el pasar del tiempo se convierte en un enemigo formidable, gracias a un virus que le brinda una fuerza sobrehumana y lo vuelve invulnerable. En Resident Evil 4, es el quien envía a Jack Krauser y a Hada para robar una muestra de las plagas, para tener a su disposición todas las clases de virus y parásitos que muten genéticamente al ser humano, lo que le ayudará a alcanzar su objetivo, la restauración de Umbrella. Número 2 Resident Evil 7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 Tras volver en sí, Ethan se da cuenta de que su mano fue injertada, de que está atado y de que forma parte de una macabra cena familiar. Allí están la esposa de Jack, Marguerite, su hijo Lucas y una anciana en silla de ruedas. Ethan se las ingenia para escapar y se reúne en el garaje de la mansión con un policía de Luisiana, quien es decapitado por Jack. Ambos inician una lucha que finaliza cuando Jack se dispara a sí mismo en la boca. Ethan es contactado de nuevo por Zoe, que le revela que es la hija de los Baker. En ese momento, Ethan debe luchar otra vez con Jack, que aún sigue con vida pese a haber recibido daños mortales. Ethan logra derrotar a Jack, tras lo cual logra escapar de la mansión. En el patio de la casa, por teléfono, Zoe le dice a Ethan que ella está infectada al igual que su familia, pero su mente está libre y desea escapar. También le dice que ella y Mía se pueden curar con un suero especial, pero para hacerlo necesita un componente que está en alguna parte de una vieja casa cerca de allí, sobre un pantano. Zoe le pide que lo encuentre y se lo lleve. Ethan accede. Ya en la casa, y tal como Zoe le advirtió, se encuentra con Marguerite Baker, la madre de la familia, que es capaz de controlar a los insectos. Tras algunos enfrentamientos, Ethan derrota a Marguerite, que había mutado en una forma humano insectoide, similar a una araña. Finalmente, Ethan logra hacerse con el componente necesario para sintetizar el suero, pero en su camino se topa con una niña de traje oscuro que lo acecha y le provoca alucinaciones. Cuando Ethan se pone en contacto con Zoe por teléfono para decirle que le llevaría el componente del suero, Lucas interrumpe la comunicación, y da a entender que ha capturado a Zoe y a Mia. Lucas entonces obliga a Ethan a atravesar un granero repleto de monstruos y trampas mortales, pese a lo cual Ethan logra sobrevivir. Lucas huye, dejándole el paso libre para que pueda liberar a Zoe y a Mia. Zoe entonces desarrolla dos dosis del suero, pero Jack, ahora mutado en un monstruo de gran tamaño, ataca al grupo. Siguiendo el consejo de Zoe, Ethan usa una de las dosis para matarlo definitivamente. Ethan debe entonces elegir curar a Mia o Zoe. Si elige a Zoe dejar a Mia con el corazón destrozado, a pesar de la promesa de Ethan de enviar ayuda. Cuando Zoe y él se escapan en un bote, Zoe le revelará que los Bakker fueron infectados después de que Mia llegó con una joven, llamada Eveline, cuando el naufragio de un buque tanque cayó a tierra. Para evitar su escape, Eveline mata psíquicamente a Zoe convirtiéndola en cenizas, y Ethan es golpeado fuera del bote por una criatura. Si Ethan elige Mia, Zoe le dará una amarga despedida a Ethan y a Mia. Mientras él y Mia se escapan en un bote, se cruzan con el petrolero estrellado, donde son atacados por la misma criatura y golpeados fuera del bote. Independientemente de la decisión que se haya tomado, Mia termina en el buque naufragado, y debe buscar a Ethan mientras experimenta visiones del día de la tormenta y de Beline, que se refiere a ella como madre. Con el tiempo, Eveline hace que Mia vea una cinta de vídeo para restaurar completamente su memoria, en la que se revela que Mia era un agente en un operativo secreto, al servicio de una misteriosa corporación, Tensu, responsable de la creación y desarrollo de Eveline, la cual idearon como una nueva arma biológica. Mia estaba escoltando a Eveline cuando estaba siendo transportada a bordo del petrolero de los Estados Unidos a unas instalaciones en América Central, pero gracias a una fuerte tormenta Eveline logró escapar de la contención y hundió el barco. Luego infectó a Mia en un esfuerzo por obligarla a ser su madre. Después de encontrar a Ethan, Mia le da un vial del material genético de Eveline. En este punto de la historia, si Etan curó a Zoe, Mia sucumbe al control de Eveline y ataca a Ethan, forzándolo a matarla. Si Etan curó a Mia, ella se resistirá a su control, lo suficiente para encerrar a Ethan fuera de la nave para salvarlo, mientras ella se queda atrás acechada nuevamente por el virus y el control de Eveline. Después de dejar el naufragio, Ethan descubre un laboratorio oculto dentro de una mina de sal abandonada. Allí, aprende que Eveline es una nueva arma bioorgánica, ABO, la cual es capaz de infectar a las personas con un modo psicotrópico, que le da control sobre las mentes de sus víctimas, resultando en su locura, pero dándoles al mismo tiempo habilidades regenerativas sobrehumanas, en conjunto con varias mutaciones adicionales. Eveline creció obsesionada con tener una familia, influenciando esto para infectar a Mia y a los Vaquer. También se revela que Lucas ha sido inmunizado contra el control de Eveline, ya que nunca tuvo control total de él, y después fue totalmente liberado por la organización que la creó, a cambio de proporcionarles datos y observaciones sobre ella. Utilizando el equipo del laboratorio y el material genético de Eveline, Ethan sintetiza una potente toxina para matar a la niña inyectándosela, luego procede a través de una serie de túneles que terminan conduciéndolo a la casa de los Baker, visitada justo en el inicio del juego. Eveline provoca en Ethan muchas alucinaciones de ataques, además de choques psíquicos, pero Ethan lo supera e inyecta a Eveline con la toxina, terminando sus alucinaciones, y revelando que Eveline siempre fue el anciana en una silla de ruedas, que ha estado envejeciendo rápidamente desde su fuga. La toxina retrocede, convirtiendo a Eveline en un monstruo grande. Ayudado por la llegada de un escuadrón militar, Ethan es capaz de derrotar a Eveline. Con la amenaza eliminada, el pelotón y su líder, que se identifica como Redfield, extraen a Ethan en un helicóptero. En este punto del final si Ethan no cura a Mia, este lanza su teléfono, el cual contiene su último mensaje, desde el helicóptero, diciendo adiós. Si Mia fue curada, se le encuentra viva recibiendo asistencia médica a bordo del helicóptero de Redfield. Como el helicóptero vuela lejos, se demuestra que lleva la marca de fábrica de la Corporación Umbrella, pero con un color azul. Punto Número 1 Resident Evil 8 Villaje resumen Resident Evil Villaje se desarrolla 3 años después de los eventos de Resident Evil 7, 6. Ethan Winters regresa como protagonista 7. Ethan ha estado viviendo con su esposa Mia y su hija recién nacida Rosemary, Rose. Gracias a la gente de la USA Chris Redfield, Mia fue perdonada por su pasado terrorista en las conexiones, con la condición de que ella y su familia estarían permanentemente vigilados. Cuando Chris Redfield y sus hombres aparecen repentinamente, asesinan a Mia sangre fría, y secuestran a Ethan y a la pequeña Rose. Ambos terminan en un misterioso pueblo europeo ubicado en Transilvania, Rumania, dada la moneda utilizada y los nombres de los personajes 789 Etan tiene que atravesar la aldea para rescatar a Rose 9. La aldea está gobernada por cuatro señores mutantes diferentes, cada uno de los cuales controla sus propias fuerzas desde las fortalezas dentro de la aldea. Lady Alcina Dimitrescu, y es una aristócrata extremadamente alta parecida a un vampiro, reside con sus tres hijas en el castillo Dimitrescu 1112 Carleisenberg, que puede manipular campos magnéticos, lidera un grupo de criaturas de una fábrica contemporánea parecidas a hombres lobo llamadas licántropos. El grotesco Salvatore Moreau opera desde un embalse en las proximidades del pueblo y se describe como un tritón. Dona Beneviento, que induce alucinaciones, gobierna desde su mansión, House Beneviento, y controla una marioneta llamada Angie 13. Todas las casas responden a una figura líder suprema llamada Madre Miranda, la gobernante de la aldea que es una presencia adorada por los aldeanos. 9 Déjame hacerte una pregunta ¿Cuál es dos cinco? te gusta más? Solo decime aquí los comentarios aquí con mi chica, xdddddd. Adiós. Muchas gracias por mirar el video, déjamelo su respuesta a los comentarios, este video dale me gusta a este video, suscríbete, aquí estará redes sociales, Facebook Twitter, Instagram, al y querés charlar conmigo, no te olvides activar la campanita, subo todos los contenidos otro día, eso es todo, te hablo Rosemary, adiós, nos vemos hasta la próxima, bye bye.